Bueno Qué tranza Perdón, pero como que el internet anda fallando, güey ¿Y los demás, güey? Pues no sé pues Hay que esperar A few moments later. Hola Hola ¿Qué onda? ¿Y ¿El boyac? Qué tranza Ya que comenzó, ya es muy tarde Uy, Uy chato, mamón <risa> Así estuvo, ya eh. llevan como 20 minutos de retraso y no, ya hay que, hay que empezar. Yo, yo tengo esto que ya tenemos que entregar porque el trabajo es para mañana. Pues ya, bueno, pues avanzando un poquito ya hicimos este estas de acá. Bueno, yo me empecé a aventar todas estas. Bueno, ya para estas que tenemos que explicar sobre como la, la, la empresa, tenemos que poner que sea corto, mediano, largo plazo. Esto que es el análisis de la industria pues en, Más o menos en qué valor estaría ¿no? Bueno, yo le calculé este valor Y aquí, ah, pues esto ya le tocaban a Empezarlo a hacer nosotros Porque ya, bueno, le encargué a este Guayac que hiciera las de, Del 1.1 Hasta el 1.6 De lo que dices que estamos haciendo le adelanté un poco a la 1.1 a la pues Sabemos que el Guayac no va a hacer nada sí, Porque si esperamos a que Guayac esté Aquí lleno esto, pues Nada, te las mando al rato, güey. Ten years later. Les estoy diciendo que se las mando al rato, güey. Que no puedo, no puedo compartirlo en mi phone, güey. ¿Qué? ¿Qué pedo con ese, güey? ¿Si ¿Sí va a entrar <risa> o no? Pues <risa> no ni idea, ya ves. Ay. Bueno, pues ya no contamos con ese, güey. Ya hay que hacerlo a nosotros, güey. El chiste tenemos que hacerlo entre, dijo, entre cuatro personas, güey. No podemos hacer nosotros tres nada más. Pues a ver si se conecta. Ay, ya, güey, siempre sí, terminamos como haciendo... esto ¿Qué tranza, banda. Ay, bueno, ya, a ver, peor, güey, ¿por qué te detecto la ¿Para qué mijo? Oh. Si entro bien feliz y todavía me estás regañando. Ya te envié mis no. archivos. Ande una hora, güey. Tú entras como ya media hora después o hasta. ¿Qué, ya qué, qué, qué, qué mandaste, güey? ¿Qué mandaste? ¿Qué, ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Yo qué? te envío mis archivos, mijo. Ah mames, güey. eso es lo que quieres, yo ya te envío mis archivos. Es lo que ah, mandó Jorge ver, ayer, wey. sí, por eso yo envié mi parte. A ver, a ver. Ay, ah, qué va a ah, ser, bueno, me ¿Es el miedo, escapé ese nombre. Ay, yo ya les mandé mis cosas, háganle como quieran. Guardate su... eso. Guárdate su... eso, <risas> delicioso. Si ¿Sí te vas a poner. Ya ah, se la <risas> se fue. Y encima nos dejas, güey. <risas> No mames, güey, si no yo No, nunca quiere entrar. Ya. tengo sí, pero... nosotros, güey, nos lo metió el profe. Yo le estoy diciendo. Ay, que no, güey. Pues que ya mejor por la otra que dicen el profe, que mejor no, buscamos a alguien más y ya. Eso. Si, si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? No responsable. Estuve checando, dice que su parte, güey, lo que enviaron, lo que envió, creo que Martín, güey, o tú y yo. No, güey, no es, lo, es lo, lo que mandó el Jorge ayer, güey. Eh, pues güey. Que no es esa, güey, como que vas y reciclas, ¿no? Pues, Entonces, ¿ya lo, lo dejamos así o qué? Pues sí, así lo dejamos, lo entregamos y pues ya, ya está ¿Sí, la bueno? mayoría llena. Eh, sí, güey, ya guárdalo así como está, güey. Ya, ya lo, que, lo que nos saquemos, ¿Qué? güey. Es que no sé, güey. No, ya no, lo, lo que nos saquemos, ya para mí es ganancia. Yo, yo ya no, paso. Güey. No, pues es que también de eso, de eso el guayac no hizo nada. pues Ya le decimos al profe que no nos quiso apoyar. Güey, ya, ya, ya pasamos, güey. El, el pedo es el guayac, güey, ese güey no quiso hacer nada. Pues ya, que se güey. No, si le decimos al profe que no hizo nada ya. Sí. Nosotros tenemos nuestra calificación. No, no ya, sí, déjalo ya. Ah, ya, guárdalo así. Mm, sale ya, pues ya. ya estuvo, ¿no? Ya, hasta aquí. Pues ya, ahí estuvo. Te Está los pues ya los veo, los veo mañana, entonces. Pues cámara, a ver qué nos dicen. ¿Ya qué va? No, sale ya. Ahí se vale. ve. bye. Hasta bueno, ya.